Hola fantasmitas, ¿cómo están? Oigan, perdón por ayer no dar actualizaciones sobre las muñecas, ni historias, ni nada No quería como que moverle mucho al asunto hasta que yo hablara con Andrea en videollamada Andrea es la medium que me está ayudando Y sí, yo sé que muchos están esperando eh, lo que es como el en vivo eh, Nada más que Andrea me dijo que quería hablar en privado primero conmigo Que ahorita acabamos de hablar, todo muy bien eh, Si todo sale bien, yo creo el en vivo lo haremos hoy en la tarde pero pasó algo bien impresionante. Este, ahorita estoy en casa de, de mi mamá y me traje a la, a la muñeca, a Amy, este, para. Porque yo me vine a grabar desde temprano porque les quiero subir un video hoy. Entonces me vine a grabar y, y me traje a Amy para hacer la videollamada con Andrea. O sea, vean. Justo ayer este, grabé una parte de una actualización de un video que les voy a traer Pero se van a dar cuenta que ese ojo estaba cerrado y véanlo Esperen O sea, ya se le ve lo azul Está súper, esto, no, eso estaba súper raro Y esto pasó mientras, o sea, antes de hablar con Andrea estaba cerrado normal Y conforme iba pasando la llamada, eh, o sea, ella nos puede decir El ojo se le iba abriendo, qué miedo Hola <ríe> Hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos en otra actualización, déjeme voltear esto. En otra actualización sobre mis muñecas malditas. Y Amy está totalmente volteada hacia el otro lado. Ok, este video no sé cuándo lo voy a subir, si antes o después de la videollamada que haya tenido con Andrea, la Medium que está programada para mañana Entonces si digo cosas extrañas y que a lo mejor pasaron cosas raras en la videollamada pues fue por eso, porque no sé O sea, estoy grabando pero realmente es que no sé en qué orden lo voy a subir y bla bla bla pero bueno, es que no sé, o sea, de repente me pasan cosas en Instagram y las subo y las sigo en Instagram y luego me acuerdo que no lo he dicho acá en YouTube y es así como que pienso que ya lo saben, pero no lo saben. Bueno, básicamente Andrea me decía, Andrea es la medium, me decía que eh, Marie, que es a quien casi la mayoría le temía, pues que Marie no la considera mala, sino que más bien es como un... Espíritu perdido Y que lo primero que agarró Pues fue la muñeca y pues que ahí se quedó Pero que Amy, por otro lado Pues ella sí es la que Está cambiando físicamente Constantemente y eso es lo que La preocupa un poco y es por lo que O sea, me, me contactó Y pues vamos a hacer como que todo con ella Ahora, cambios En Amy, que parece Que no quiere que se los muestre porque está Totalmente volteada hacia allá Pero ok, yo aquí se los voy a mostrar Amy, te voy a tocar y te voy a mostrar Uno está mega despeinada por alguna extraña razón Parece que se agarra a golpes en la noche, dos, y lo más notorio Ya les venía yo diciendo desde que... es que está pesada, ¿eh? por eso me hace así Desde que empezó todo este experimento, yo les venía diciendo que los ojos, algo le estaba pasando en los ojos Y vean eso o sea, parece que este ojo te ve directo O me ve a mí ¿Sí? Parece que me ve directo Pero este ojo que era el que se le estaba cayendo Y se le estaba haciendo para adentro y para adentro Pues ya totalmente está adentro Es más, ya ni siquiera se puede abrir Eh... Así como, porque estaba malito, es decir que ya no habría estado descompuesto Pero eh, cuando recién llegó, yo como que se lo abrí un poquito Y no abría al 100 por lo mismo, porque pues ya estaba como, pues lastimado Ahora sí, para nada Vean, lo tiene totalmente sumido y hasta choco, lo tiene de lado Vean las pestañas como las tiene eh, No, es que está como bien impresionante, de verdad la boca de repente en historias de Instagram, eh, en Instagram tengo como dos historias destacadas que ya van, o sea, ya se llenaron de 100 O sea que son como 200 historias en Instagram de todo lo que ha pasado con ellas Y ahí pueden ver cómo es que ella cambia y de repente tiene como cara así como triste y de repente feliz Y conforme van pasando cosas ella se va poniendo rara y el ojo ve directo hacia la cámara o me ve directo a mí De hecho hubo un video, no recuerdo cuál exactamente Creo que cuando estoy abriendo el conejo, cuando recién me llegó, que ella está viendo así, fijamente hacia la cámara, y a mucha gente le quedó así como, ok, ¿por qué ella está viendo directamente? Bueno, eh, seguimos con su, trae su cosita esta aquí, eso no se lo he quitado, eh, los zapatos como, ah, eso no les platiqué aquí en el video. Yo le quité los zapatos en un video, ¿por qué? Porque estábamos descubriendo que decían... Eh, ya ven que traía aquí una cruz y en el otro zapato traía un mensaje. Yo le quité los zapatos. Zapatos que no encuentro. Porque eso es lo que hacen ellas, mueven cosas. Y no los encuentro. De verdad, no. Ya está viendo la señora que hace el aseo que yo le dije que no las tocara, que ahí las dejara. Los zapatos no salieron por ningún lado. Entonces... No sé qué onda Estos rasguñitos ya se los había yo enseñado Ay, no sé si, miren, si se alcanza a notar Lo que yo les decía era que Las manos se le estaban como oscureciendo un poco Pero los zapatos no están Ahora quiero que vean esto también Vean cómo lleva la liga, parece que se la está quitando sola Pero pues se la voy a volver a poner Porque, o sea, la liberé parcialmente Le dejé lo de las manos así libres Pero no le voy a dejar los pies, no hasta ahorita Porque ahorita, justo ahorita Yo no he, no he hablado con Andrea Entonces no sé qué me va a decir de Amy Si sí, sí es bueno como que la... Pues sí, la desate o que no ¿Ok? Bueno, esto entre unas cosas Porque... A ver, quédate ahí. Porque Mavi también se mueve y hace cosas, eh, están separadas. Desde hace tiempo yo les dije que ella está acá abajo y Mavi está ahí arriba en un cuarto. El otro día en historias este, yo les estaba diciendo que escuché como cuando, por ejemplo, ustedes tiran como un peluche y ya ven que los ojitos son como duros de plástico y caen y eso es lo que se escuchó. Entonces yo subo. Y me había estado tirada. Esos cuartos están sin luz desde que llegaron como que... O sea, cambié de foco y el foco no prende, entonces como que no, no, no quiere. Entonces, um, esos son como que las travesurillas que me andan haciendo. Nada como muy grave ni nada que a mí me supermate de miedo, porque eh, nada que ver como con las vibras que traía el conejo ese que llegó el peluchillo... Y otra cosa, también en historias de Instagram, ustedes han visto cómo los gatos están súper, súper afectuosos con ella. Con Marie no se le acercan por alguna extraña razón, pero a ella se le acercan un montón. Y eso es muy raro porque generalmente por pues, los animales no se acercan como energías malas. Entonces eso es lo que pues le llama la atención a Andrea y a mí sobre todo, porque pues, se supone que Marie la de arriba era la mala y esta era la buena, o así es como todo el mundo la... La considera, ¿no? De que ella es buena, de que ella está amarrada, que no sé qué De hecho le han hecho muchos dibujitos en Instagram a ella y la ponen como ángel y la ponen como buena Ya la otra así como media poseída y media así Entonces pues vamos a ver qué onda con Andrea y vamos a ver qué pasa con, con Amy Ok, ya regresé <ríe> Vi a alguien que puso, hola Amy este, alguien llorando, gritando, no sé, pero se escucharon cosas bien raras, bueno, aquí está Mary Ok, fantasmitas, esta es como otra actualización que tenemos de las muñecas Ahora, ocurrió algo muy extraño o sea, sí si voy a seguir subiendo actualizaciones de las muñecas Pero quiero subir como dos videos a la semana Y que mis demás videos sean como mis videos normales Por si hay personas que no quieren ver tanto como de las muñecas eh, Pues que sea como, pues ya saben, uno y uno, uno y uno, ¿verdad? Entonces hoy toca actualización sobre las muñecas Pasó algo muy extraño no se ha hecho la videollamada con Andrea por una u otra cosa, discúlpeme que esta semana estoy muy, muy ocupada porque tengo un viaje de fin de semana y en ese viaje no voy a tener nada de señal de internet. Entonces tengo que dejar todos mis videos listos, programados, o sea, no nada más editados, sino todo. Entonces por eso ando como de que súper enfriega pero yo, bueno, más bien ella y yo, Andrea y yo, Andrea es la medium que me está ayudando, eh, hicimos una videollamada porque quería hablar conmigo en privado para yo darle como a ella O más bien darle la orden por decirlo así a Amy de que se mostrara ante Andrea Algo así Entonces yo le dije Amy muéstrate ante Andrea ah, Pasó algo bien bien raro porque Pueden ver en el clip anterior que el ojo de Amy está cerrado y sumido O sea como para adentro y de lado conforme iba pasando la videollamada el ojo de Amy se iba abriendo un poco, o sea, sigue estando de, a, totalmente de lado, lo cual le da un aspecto tres veces más creepy de lo normal, pero se le iba abriendo el ojo, o sea, de hecho me dijo y me pasó un screenshot de que yo hablé y hablé yo ni siquiera ya tenía a Amy y se quedó la imagen trabada mía así, cuando yo tenía a Amy pegada, o sea, como que sí falló las cosas eléctricas mientras estábamos hablando, Cosa que pasa mucho también con ustedes, porque muchos, muchísimos no tienen una idea de cuántos mensajes me llegan de que eh, la imagen se les traba, este, que el audio bla bla bla... O sea, pasan cosas raras, no solo con mis videos, sino con mis historias y sobre todo que tienen que ver con Amy y Marie. Eh, otra cosa que pasó es que Marie constantemente tiene las ligas como así, un poquito fuera de los pies y yo siempre se las tengo como que poner bien. Ah, a esto se lo puedo atribuir de que mis gatos siempre se están frotando porque de hecho están las manillas y le hacen así o sea ustedes pueden ver mis historias de Instagram si no han visto las historias allá les pongo todas las que subo todas las actualizaciones en historias destacadas entonces pues pueden ir a verlas para que vean absolutamente todo desde que llegó ella y luego Marvin y luego el conejo y cosas así entonces pues les digo el ojo se le empezó a abrir y bueno yo le pregunté a Andrea que si podía o de qué manera podía eh, yo pues quitarle una pieza a Amy y checar lo que traía adentro porque no sé si se acuerdan que hey, ya no se escucharon eso ok entonces me dijo que yo tengo que decirle así como Amy te voy a quitar una parte de ti para ver lo que traes adentro o sea como que no dejar que los espíritus que traen estas muñecas me sobrepasan porque ellos están en mi casa esta no es su casa ellos están en mi casa y pues bueno realmente es que no le voy a hacer nada a Amy en sí sino como a su contenedor y pues no pasa nada entonces hoy vamos a investigar qué es lo que trae eh, Amy adentro puede ser nada una persona me comentó que los ojos traen como un imán o algo así y que a lo mejor cuando se descompuso ese imán se fue para adentro y sí puede ser lo que trae adentro o puede ser algo raro, porque pues ella venía bastante extraña. Pero hoy nos vamos a quitar esa duda, así que realmente no sé qué parte quitarle y me da miedo quitarle una parte. Amy, te voy a quitar una parte solamente para ver eso y luego te poner y no pasa nada, ¿ok? Así que relájate. Ni siquiera sé cómo hacer para no... Uh, la cabeza es la que se ve como que la tiene, como que ya se la han quitado, así que voy a poner pausa, o bueno, lo siento, lo siento mucho, perdón. Quiero que vean que me observa fijamente mientras hago esto. Perdón. No, no puedo. No, no puedo, y siento que no quiere tampoco. Siento que, o sea, cuando hago esto, así, me está viendo con ese ojo, con el cheche, con este. Y aparte tiene unos rasguños ahí bien raros, es que yo nunca le había visto esto. Ay, no se alcanza a ver. A ver, no. Esto no me da buena espina. No, de... No, es que necesito como fuerza extra para yo poderla abrir, no, de verdad no puedo, hasta me dolieron las manos ya, imagínense que... qué tan duro está, es un plástico, o sea, que, qué, qué, no sé. Ah. De por si sí no encuentro sus zapatos, o sea, no están, los gatos no los tienen. No pude, parece que está sellada con cemento y me perturba un poco. Para el siguiente video vamos a revisar bien a Marie, a ver si no trae algo, ya ven que trae una mochilita, la quiero revisar bien y voy a aplicar la misma que con Amy, así de que a ver, esta es mi casa, te voy a revisar y pues no te va a pasar nada, ¿verdad? Y si quieren otra sesión con el péndulo, con alguna de ellas dos o de Spirit Box, díganme en los comentarios si les gustaría a lo mejor um, que ustedes me dijeran algunas preguntas... Y yo se las preguntara a ellas, porque hay cosas que ustedes quieren saber que a lo mejor a mí no se me ocurren. Eh, me pueden dejar aquí abajo sus preguntas. Yo creo que sí alcanzo a grabar ese video antes de irme a donde les digo, eh, fin de semana, para dejárselos. Y um, otra cosa, o oh, también les puedo dejar eh, como que el cuadrito por Instagram para que me digan más preguntas, ¿ok? Entonces va a ser la sesión como el siguiente video y pues ya, van a ser casi casi la última semana de videos con ellas Así que pues vamos a ver qué más podemos investigar, pero bueno, fantasmitas. Pues esto ha sido todo por el video de hoy eh, Si ven los videos del fin de semana sin saludos, una disculpa porque pues no estoy, o sea, los tuve que dejar programados. Pero bueno, los quiero muchísimo y nos estamos viendo al siguiente video. Besitos. Espero que Mari no me mate. Bye. Hola, fantasmitas. Los saludos de hoy son para LiMX, MX. Otro más para Nadia o Nadja Aragón. Perdón si no lo dije bien. Para Angeli Rodríguez, otro más para Perla Luna y para Mara Alvarado. Y como mi cabeza no piensa, pues se me olvidó ponerles el emoji secreto, pero puse eh, seis comentarios al azar que pusieron el hashtag de hasta el final. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente. Bye.